Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta transmisión. Les saluda Pavel del canal En Insurgencia Yachayhuasi. Hermanos, compatriotas, compañeros, hoy lunes 3 de abril del año 2023, siendo las 2 y 41 de la tarde hora Perú, con ustedes tenemos a una invitada muy especial, una luchadora social, por lo menos nosotros la consideramos con esas... Con esos, con esos adjetivos, vamos a decirlo así, estamos hablando de, de Manuela Bastidas, ¿no? Ella es la directora del programa también este en redes, un programa alternativo, un programa de lucha llamado Todo Cambia, que lo pueden encontrar en YouTube y también pueden visualizarlo en Facebook. Después vamos a dar ahí las, los enlaces para que ustedes puedan eh, investigarlo, profundizarlo, suscribirse, compartirlo también. Entonces, eh, ¿qué es lo importante? Que con la compañera que va a aparecer ahora en cámaras, hemos estado compartiendo justamente todo este espacio de lucha en redes, ¿no? Que tiene que ver con mostrar información que sea corroborable, que sea comprobable, eh, que contribuya también al esclarecimiento social, a entender más o menos quiénes somos, dónde estamos, cuáles serían los, los alcances de transformación y lucha. Entonces, eh, es en ese camino, ¿no? De, de estar buscando información, de buscar entrevistas, de estar esclareciendo, debatiendo, polemizando, compartiendo, todo en fin, de eh, la recuperación de nuestra patria, la refundación. Es que hemos podido encontrarnos, coincidir, converger en esta lucha con Manuela Bastidas. Entonces, nosotros eh, la tenemos eh, con esa visión, con esa perspectiva. Pero de todas maneras, me imagino que hay algunos compatriotas, compañeros que van a ver, y por primera vez, tal vez, ¿no? Este, eh, Vean aquí es Manuela Bastidas, o también como nosotros, ¿no? Vean, ah, es una compañera que está en esta lucha, que vemos que ha entrevistado desde Aníbal Torres, ¿no? Pasando por este, la profesora que acaba de salir, Janet Navarro ha entrevistado a la ex asesora de Dina Boluarte, Martha Sánchez, que está dando re revelaciones completas ahora, al periodista de Puno, no, a Liubomir, ha estado entrevistando a diferentes compañeros, al, al abogado Wilfredo Robles, que actualmente está dando la, la lucha por allá, ha estado también en el programa de, de Wilmer, Noticias. ha estado también con el doctor Hugo Salinas desde Francia, en fin, en fin toda una serie de personalidades eh, que están vinculadas de una u otra manera a todo el proceso que se está viviendo, Así que eh, lo que quiera pues ahora es, eh, la compañera Manuela decirnos, agregándole un poco más a la presentación, la escuchamos con bastante atención. Buenas tardes, Manuela, y muchas gracias por estar hoy presente. Muy buenas tardes en el Perú, amigos de los seguidores de Pavel Yachay. Gracias por darme la posibilidad de llegar a tus seguidores eh, desde Europa a 9 de la noche con 44 minutos. Reciban el saludo de muchos miles de peruanos que te siguen, Pavel porque de alguna manera has marcado la pauta y la línea en este en este quehacer de dar a conocer lo que está pasando en nuestra patria en un momento histórico en el que muchos se han retraído pero muchos han puesto el pecho y la prensa alternativa en tu persona como en otros por ejemplo en Wilmer, en Timoteo en salar en muchos otros compañeros que mal hago en señalarlo porque me puedo olvidar de alguien y van a pensar que no los tomo en cuenta, mis respetos a cada uno de ellos, mi un, contributo desde de, de espacio pequeño, de todo cambia. Pero como bien decías, ¿quién es Manuela Bastidas? Manuela Bastidas es natural de la región Junín, de Huancayo, provengo de familia del Cusco y Arequipa, por eso mi apellido Bastidas. Eh, tengo una hermana, Micaela Bastidas, y un hermano que es José Gabriel, justamente porque de ahí vienen mis raíces del apellido. Eh, eh, ¿Por qué estoy haciendo prensa alternativa? No solamente de ahora, lo hago desde los 16 años, eh, desde que empecé como operadora de audios en programas eh, en la región Junín, en Huancayo específicamente, trabajé para varios espacios, soy directora también de un medio informativo en Perú, que es palabra contra palabra. Así es que siempre he estado vinculada por una razón muy poderosa. Mi padre era periodista, fue fundador del diario Correo, así es que más allá de tener el título tenemos la obligación moral de hacer y difundir la noticia sobre eh, bases sólidas, sobre la base de la verdad. Soy asistenta social de profesión, egresada y titulada y colegiada en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Pertenezco a mi colegio profesional de asistentes sociales. Eh, tengo estudios de Derecho hasta el onceavo semestre. Eh, me falta un semestre para titularme. Y bueno, siempre he estado vinculada al quehacer político también. Fui parte de eh, Unión por el Perú cuando muy jovencita, inicié a los 16 años. Tuve la gran responsabilidad de asumir la Secretaría Nacional de Juventudes juntamente con Javier Pérez de Cuella y grandes referentes de la izquierda como Henry Pease, como Grado Bertorini, y otros más que en este momento se me van de la memoria, vinculada a la Central General de Trabajadores del Perú, en la Secretaría Nacional de Relaciones Internacionales, eh, miembro de la Federación de Estudiantes de la UNSP, eh, siempre haciendo activismo político, y en esa dinámica es que cuando yo decido y me reconozco como migrante, no solamente en Europa, sino en países latinoamericanos, viví en, en la vía 11... Um, Vía 11, en Argentina, una de las vías más ricas, enriquecedoras, porque ahí cohabitan peruanos y latinoamericanos de otras nacionalidades, donde me reafirmé en mi vocación como eh, activista política y también en Europa. En esa línea es de que eh, siempre he estado vinculada a esos dos espacios que son mi gran inspiración, que es hacer periodismo, y hacer eh, política eh, en este momento. Nunca he pertenecido eh, militantemente a una organización partidaria, pero sí, yo lo digo pública y abiertamente, soy... Eh, ligada, formada, nacida en un hogar de izquierdistas, en un hogar del Partido Comunista, así es que soy, para quienes me han tildado de muchas cosas, soy roja. Soy roja, pero esa roja como, como aquella sangre que, que recorre mis venas y ratifica mi postura de luchadora social y de claramente activista política. Bien, bien. Yo creo que con, con ya las declaraciones ya queda zanjado, ¿no? Este, cualquier duda que podía haber habido por ahí es eh, suspicacia. Está establecido a nivel profesional, en referente a trayectoria participativa en las luchas del pueblo. Y bueno, y también este, cuál es la, la posición, ¿no? Cómo uno se posiciona dentro de este sistema en el cual vivimos. Pues estás a favor, o estás a favor a medias, o estás, estás en contra, pero quieres solamente pintarlo, o realmente quieres una transformación real para el interés de todos, ¿no? de las grandes mayorías. Bien, sobre esos puntos, Este Manuela, y me imagino que vamos a ir también eh, ir visualizando, ¿no? Este, ¿Cuáles cuál son tus, tus posturas en relación a, a, a cuestiones concretas? Entonces, lo primero que te, eh, quería preguntarte, ahí le puedes ir agregando, quitando lo que te es esto, ¿no? El tema de Pedro Castillo, o sea, que nos puedas dar brevemente cuál es tu apreciación. Antes todavía de hablar del gobierno, ¿no? Que fue desde el, desde el 28 de de julio del 2021 de adelante, sino todo lo previo, ¿no? todo lo previo, lo que significó Pedro Castillo, Perú Libre, la campaña, eh, esto de la izquierda provinciana, ¿no? El hecho de ser un profesor de escuela rural, rondero, hijo de campesinos, el, los que se vincularon a Pedro Castillo, ¿no? Entonces, eh, lo que simbolizó para, para el Perú en general, ¿no? Como tu, tu, primer, tu, primer, tu reflexión sobre ese tema, sobre Pedro Castillo, como, como político candidato a la presidencia, y toda la significación de él. Qué bien que me toques, y empecemos por este tema muy, eh, muy puesto en controversia de un, de un tiempo a esta parte. Es de que yo siento posición política, eh, ¿por qué? Porque yo fui candidata al Congreso de la República en un distrito electoral llamado el Distrito Electoral 27, que aglutina y acoge a los peruanos en el exterior, Pablo. ¿vale? Yo fui candidata invitada por la organización política liderada por Verónica Mendoza y en ese, en, en ese interinto a veces que los peruanos en el exterior no podemos militar, es to, todo un tema aparte que seguramente oportunamente lo conversaremos relacionado al Distrito Electoral 27, me invitaron por mi postura y filiación eh, de ideas. Entonces es de que, eh, siendo una de las candidatas con mayor votación, inclusive de aquellos congresistas que hoy eh, eh, ostentan una uh, curul en el Congreso de la República, es que yo senté posición respecto a la participación política de Pedro Castillo cuando pasaron a la segunda vuelta con la organización de Perú Libre. Yo he dejado zanjada absolutamente mi postura respecto a Perú Libre. Perú Libre como organización política ha decepcionado, no solamente eh, por su presidente, que es Vladimir Cerrón, sino porque eh, lamentablemente, y lo vemos ahora, no supo eh, tamizar bien a sus eh, dirigentes y a sus eh, este, representantes en un evento de carácter político como el que hemos afrontado. Eh, temas aparte de la corrupción, evidentemente, eh, eh, eh, puesto en evidencia a través de eh, investigaciones y, y determinaciones en el ámbito jurídico, es de que eh, lamentablemente como Perú Libre también caben ahí todas las otras organizaciones, no han sabido responder a una organización que responda a un programa, porque de un tiempo a esta parte las organizaciones políticas no han sabido cumplir ese rol que les exigía y les demandaba la historia, inclusive todos los de la izquierda han llegado con una propuesta de izquierda y con una práctica claramente de derecha. Y eso lo hemos visto una vez que Pedro Castillo asumió el mandato, como eh, se alineó en muchas eh, de sus propuestas con la derecha, de, eh, desechando claramente lo que eh, postulaba como organización, Política Perú Libre, que muchos de los peruanos que apostamos por Pedro Castillo apostamos no solamente por el programa, marcando una línea clarísima aparte de lo que es la dirigencia de Perú Libre y lo que era el programa de Perú Libre. En ese sentido vemos de que se alejó Pedro Castillo y los resultados los estamos viendo ahora, pero eso también pasa por el hecho de que las organizaciones políticas no han sabido formar cuadros políticos, operadores políticos con clara formación eh, política, eh, siendo reincidente en, en, el, en el adjetivo, eh, teniendo formación adecuada, respetando un un proceso interno respetando y, o haciendo cumplir sus estame, sus, su, su, su programa, eh, manteniendo una línea férrea de lo que significaba la formación de sus cuadros. Entonces, sí hay mucha culpa de las organizaciones políticas que han respondido generalmente de un tiempo a esta parte a un grupo familiar a un grupo de amigos eh, o a claros intereses personales y o familiares. ¿no? Entonces, eso ha hecho mucho daño a las eh, organizaciones políticas de la izquierda y, obviamente, y hablar de las organizaciones mafiosas y criminales de la derecha es claramente hablar de, justamente, eso, organizaciones criminales, ¿no? que no tenemos organizaciones políticas que respondan a las grandes necesidades y demandas que tenga la población. Eh, una serie de hechos que hemos podido evidenciar, uh, no solamente desde que asumió el gobierno Pedro Castillo muchas debilidades que nos damos cuenta el rol nefasto que dio un tiempo a esta parte han cumplido los mal llamados partidos políticos en nuestra patria. Bien. Bueno, hay, hay, claro, pues diversos puntos que aquí he mencionado. El accionar también, incluso, ¿no? De los es, eh, de los partidos políticos, los que han llevado a Pedro Castillo y demás. Ahora, yo, yo te preguntaría, eh, así como un, como una conclusión, ¿no? Ya para pasar al tema de, de, de la lectura del 7 de diciembre. Porque un tema es la lectura de Pedro Castillo, lo que proclamó, y luego lo que pasó con esa proclama. Entonces, lo, lo que yo te preguntaría, antes de ello, es para ti, en balance, el gobierno de Pedro Castillo en general, desde el 7 de, desde el 28 de julio de, del 2021, o sea, ¿realmente ha, sido alguna, ha tenido alguna contribución? Porque el pueblo lo defiende, ¿no? el pueblo está en la calle, muchos estamos apoyando directamente su restitución y demás, Pero la pregunta sería esa, ¿no? o sea, según tu perspectiva, ¿sí hubo aportes de Pedro Castillo, sí colaboró, sí contribuyó, le dio apertura, empoderó al pueblo, hizo algunos cambios medianamente importantes en líneas generales? Bueno, ¿Cómo ves? el desmolvimiento del presidente. Eh, eh, el pueblo peruano se ha sentido identificado con Pedro Castillo, y ha creído y cree en Pedro Castillo, pero no como Pedro Castillo pudo haberse llamado um, Raúl Pérez, José Pérez. O sea, cree en, ese, eh, en, en esa representación que significa la población del Perú profundo. ¿no? En esos eh, consejos descentralizados, en mi entender, han jugado... Oh, ya han sido un momento de vital importancia en, la, en el que la población tome conciencia de su rol protagónico e histórico. Hicieron saber una realidad. El no reconocimiento oportuno de los grupos de poder, de los grupos de poder fáctico eh, eh, enquistados en nuestra patria, han puesto en evidencia que el pueblo, que el peruano de a pie, nunca fue incluido, nunca fue involucrado, nunca fue respetado, que solamente esta democracia era funcional para cuando nos llevaban a un proceso de elecciones y de ahí para adelante pisoteaban nuestras decisiones y no, ni siquiera nos tomaban en cuenta. Entonces sí, Pedro Castillo y lo que ha significado su gobierno ha despertado conciencias ha despertado y ha hecho ver la cruda y dura realidad, no solamente después de la pandemia, sino de una clase política que siempre nos ha gobernado de manera, con, con mucho desprecio, mirándonos por sobre el hombro. Entonces, eh, lo que pasó con Pedro Castillo marca un antes y un después. Esa, hay miles miles de peruanos que se han movilizado en estas protestas autoconvocadas, eh, que se sienten identificados porque sienten que son maltratados, como lo han maltratado sistemáticamente a Pedro Castillo. Pedro Castillo ha cometido grandes errores seguramente, ha cometido oh, delitos, eso lo tendrá que determinar el sistema del poder judicial, el sistema de justicia, pero también ha despertado conciencias, también la gente ha dicho, yo elijo a este gobernante que, en el cual me siento representado y respeten mi voto. Que en eso estriba para nosotros la democracia, respetar el voto que ha sido emitido a favor de Pedro Castillo. Hubiera sido inclusive mucho más fuerte el apoyo, sin un atisbo de duda, si es que, el programa con el que llegó Pedro Castillo a la presidencia hubiera sido respetado en su integridad. Pero era pedir eh, mucho a una débil eh, a una débil formación política que no tenía Pedro Castillo, a una débil por núcleo político que lo desamparó a Pedro Castillo, a una débil bancada que ahora vemos que desde el Congreso es fundamental tener una bancada que soporte, apoye eh, eh, al gobierno de turno. O sea, si no se tiene el legislativo, Pavel, estamos perdidos. No basta solamente el Ejecutivo basta eh, Es necesario también tener el control del legislativo porque es el poder concentrado en ese espacio eh, de, de, de la Cámara de Congresistas que tenemos en nuestra patria. Entonces, sí han visto en carne propia si un presidente con todos los atributos que esta figura representa, con todo el poder, entre comillas, que podría tener, ¿No? Eh, ha sido atropellado uh, en lo jurídico, en lo político, en lo mediático, en lo psicológico, en lo, me, en lo moral, en lo familiar. Imagínense a un pobre peruano como nosotros de a pie. Entonces muchos de esos peruanos se han sentido claramente identificados. Por eso es que las manifestaciones son masivas y obviamente... Que, eh, el gran error de Pedro Castillo, desde mi punto de vista, es eh, no cumplir con algo que era evidente, el convocar a una asamblea constituyente, el crear las condiciones básicas para convocar e imponer su autoridad, para convocar a, una, a un nuevo escenario para tener un nuevo contrato social. Un contrato social como la constitución del 93, nacida de una dictadura, nacida en un momento como el que gestó el criminal Alberto Fujimori, que hoy se defiende con uñas y dientes también esa constitución, pues era imposible que lo dejaran gobernar. ¿no? Ahora bien, justamente el lo que pone sobre la mesa el tema del Congreso y el poder que tiene y, y cómo lo utiliza, a quién sirve. Justamente fue, es el, el punto neurálgico de la lectura que el presidente dio el 7 de diciembre, justo ya pasando ese tema, ¿no? Dentro de los puntos que se leyó en esa proclama del 7 de diciembre, el primero era pues el cierre, la disolución del Congreso. Pero Castillo, al leer ese documento, planteaba claramente, ¿no?, de que... No, se, no dejan trabajar, no dejan gobernar, hay persecución, hay inestabilidad. Eso fue lo que dijo durante los 10 minutos que duró. Y por ese motivo, o sea, con base a ello, eh, se hace pues la disolución del Congreso, número uno, número dos, se convoca inmediatamente, también lo dijo, a, un nuevo, a elecciones para elegir un nuevo Congreso con facultades constituyentes. ¿no? Y por último, una reforma total de lo concerniente al tema judicial en el Perú. Es decir, ahí hay una reforma del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, del Poder Judicial en general, el Ministerio Público y todo lo demás, ¿no? Justamente eh, se dio esa lectura. Una vez que se terminó la lectura, ya vemos todo lo que, lo que sucedió. El Congreso, pues, de manera inconstitucional, eh, buscó la manera de, de vacar lo que siempre estaba ahí para ellos, que era la, la opción. Pusieron a Dina Boluarte, ¿no? Previa, previa blindada que le habían dado a Dina Boluarte. A pesar de que ahora se está descubriendo más y más y más y más todos los actos del de cómo Dina Boluarte llegó a estar donde estuvo. Entonces, lo que yo quería preguntarte era, era justamente en relación a ello. Y lógicamente, el planteamiento del cierre del Congreso es algo que el pueblo peruano lo, lo quiere con o sin Pedro Castillo, ¿no? Más del 90% está por el cierre del Congreso, según las encuestas de ellos mismos, incluso. Entonces, para ti eh, manuela esa lectura el 7 de diciembre del 2021 cuando viste te, te comentaron te llamaron no sé cómo te, te avisaron nosotros justo ese día al presidente lo iban a iban a votar su vacancia en el congreso por otros temas por incapacidad moral permanente no lo iban a, yo estaba yendo al centro de lima más o menos 12 el día más o menos justamente para apoyar la protesta en contra de la vacancia y en pleno viaje nos nos, nos nos llamaron, ¿no? Mira lo que está hablando Pedro Castillo. Yo no lo podía creer, ¿no? Estaba feliz porque el presidente había hecho caso, a lo, que, lo que hasta el día de hoy estamos luchando y por los cuales cuántos hermanos han dado su, su vida en sacrificio, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿cómo, cómo lo, ¿cuál fue tu primera percepción? Luego, ¿qué, qué opinas sobre todo esto que se, que se armó de que lo amenazaron, de que lo drogaron, de que, ¿no? Tal cosa. Y ahora que, bueno, el, el discurso que maneja o la defensa de Pedro Castillo, por lo menos con Guido Crocheto y demás, incluso con Wilfredo con Robles, es, no, el presidente era consciente de lo que estaba haciendo. Él lo leyó porque él, él veía pues que era muy probable que lo vaquen, número uno, y dos, porque esto es por lo que el pueblo quiere. ¿no? Cuando a Guido Corruchato se le pregunta, pero ¿quién le dio ese, ese, ese documento? Y Guido Crucheto dice, citando a Pedro Castillo, es el pueblo, las bases, no los ronderos, la, la, las juntas vecinales, los sindicatos, los gremios, ellos me han entregado ese documento que leí. leído. ¿Dónde te escuchamos? Yo creo que son temas tan apasionantes, tan reales y a la vez tan dolorosos, Pablo. Nos ponen en tremenda situación de lo que hemos vivido a partir del 7 de diciembre para adelante. Nuestra solidaridad con todos aquellos que han mm, perdido un familiar producto y a manos de esta dictadura, de esta miserable asesina como es Dina Bolvarte y Alberto Tarola. Eso hay que dejar sentada. Esa es la posición de Manuela, esa es la posición de Todo Cambia y de miles de ciudadanos. ¿Cuál es la verdad? Solamente Pedro Castillo la sabe. Solamente Pedro Castillo la sabe. Hay otra verdad que será escrita desde el lado oficial de la historia. Y no siempre la verdad desde el lado oficial es la verdad tal cual. La verdad que eh, es que la población se ha indignado por este, eh, no solamente discurso traidor de Dina Boluarte, sino porque también es evidente de que este congreso, ah, de manera mm, nefasta y traidora, como son estos 130, con algunas honrosas excepciones que no pasan a ser más de cinco, pero 130 ganapanes. 130 buenos para nada, que han hipotecado los intereses por los cuales fueron puestos ahí, y me refiero también a muchos, y casi todos de la izquierda, que han traicionado al votar a favor de la vacancia. Un discurso que, en mi entender, se conocerá en el tiempo. Yo creo de que eh, como arma de defensa, la defensa de Pedro Castillo, justamente va a argumentar muchas cosas válidas, válidas, eh, muchas cosas que coinciden con el sentir del pueblo, pero la verdad solamente la sabe Pedro Castillo. La otra gran verdad es que el pueblo se ha movilizado y se ha autoconvocado en solidaridad con ese hombre destruido con ese hombre que fue puesto al vilo y al borde de la desesperación y que leyó esa proclama. Ese pueblo que se ha movilizado y que ha perdido a más de sus 70 hijos del pueblo. Ese pueblo que está exigiendo que respeten su voto, está exigiendo que se respete esa democracia, pero no solamente, vuelvo a decir, la democracia que nos llevan a elegir a quienes ellos quieren está exigiendo el cierre del Congreso, está exigiendo que se sancione, se investigue y se deponga a esta um, otra miserable, como es la fiscal Patricia Benavides, con claros indicios, de, de, de pertenecer a organizaciones criminales y don, no tener los mínimos eh, presupuestos requeridos en el ámbito legal para ostentar tan importante cargo. O sea, todos los poderes fácticos, se han puesto del lado de lo que siempre han sido, el lado de la derecha, el lado de los poderes fácticos en nuestra patria, están en contra del pueblo. Entonces, esa creo que es la gran realidad, que sí se debe cerrar ese congreso, sí, pero hay una gran pregunta, después de eso, que Si ¿Sí hay que cerrarlos, porque no merecen continuar ahí eh, viviendo de las arcas del Estado. Es necesario que Dina Boluarte salga porque es una ofensa ¿no? tenerla en ese espacio cuando en su haber, en su conciencia y sobre sus hombros hay más de 70 muertos, desaparecidos, mutilados, heridos, familias quebradas. O sea, no se puede, moralmente no es aceptable tener en ese importante cargo a una persona con tales eh, pergaminos criminales. No, no se puede, no se debe, eso no se, eh, eh, en ningún lugar del mundo es aceptable, solamente en el mundo de la derecha. Vuelvo a decir, ¿cuál será la verdad? La historia nos dirá, ojalá, ojalá que apronte su proceso en libertad, ¿no? Y que eh, hay mucha gente que reclama su reposición, pero... Tú y yo sabemos, creo, Pavel, en un sistema judicial en el que se manipula, en el que el sistema judicial responde a intereses económicos, en el que sirve a los grandes intereses, en el que sirve a este modelo y a este sistema caduco, vemos de que ese, ese sistema de justicia no, no, no va a dar la razón a esos miles y miles de ciudadanos que legítimamente se ven representados en Pedro Castillo. El, el sistema de justicia en el Perú, justamente, pues, no está repartido, entre comillas, por el Tribunal Constitucional que hoy hemos visto ahora el papel que está cumpliendo, dándole prácticamente el poder absoluto al Congreso para que siga haciendo lo que le da la gana. Estamos hablando de la Junta Nacional de Justicia que se ha encargado de colocar a Patricia Benavides. Luego hablamos del Ministerio Público donde justamente este señor está, no, haciendo ese trabajo para el cual fue elegida. Estamos hablando de un poder judicial que, que, que muestra la persecución política directa de luchadores sociales. Entonces, con todo ello, pues, eh, se ha ratificado los, los 36 meses contra Pedro Castillo, porque saben que por el tema de rebelión, conspiración, no había sidero, entonces ahora están por ello, ¿no? Eh, aún queda, según lo que dicen expertos, estamos hablando dentro del marco de, de, del, del Estado de Derecho, ¿no? Queda el tema internacional, no la presión que puede hacerse para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ahí organismos ¿no? que de la OEA, la, o, la ONU, tal vez puedan dictar una sentencia favorable. Ahí tenemos la presión también de, de AMLO, de Petro, de Bori, de la presidenta de Honduras, entre otros. Pero al fin y al cabo creo que el, los que van a determinar cómo se aplica o cómo se restituye o la figura que, que surja es este poder judicial, ¿no? este sistema de justicia en el Perú. Y como tal cual se me lo mencionas, eh, ya sabemos cuál es su, su esencia, quién sirve y qué es lo que ha estado haciendo, ¿no? Los últimos, ¿A quién ha cubierto los últimos 20, 30 años y ahora más que nunca, todavía de manera sinvergüenza? Justamente por ese lado, y ya directamente te quería preguntar sobre el tema de, de la señora, de volvarte como tal, ¿no? Su, su régimen desde el primer día, como la, la, la puedes visualizar ahí, entró ¿no? con ese traje mandado a hacer ya previos días antes, habiendo, habiendo sido blindada por los congresistas, eh, asumiendo el cargo de, de parte del carnicero de la comarca, William Zapata. Y a partir de ahí, este, hasta el día de hoy, asumiendo de que ella defiende la democracia, ella personifica el Estado de Derecho, ella está haciendo cumplir las leyes, y si es que hay actualmente algún, algún muerto, es por culpa de los incitadores, por culpa de los rojos, los comunistas, los senderistas, los, eh, los, los de la minería informal que supuestamente pagan lo que se hace, es un grupo de revoltosos, vándalos, delincuentes. ¿no? Entonces, este, utilizando el dinero que no se tiene para comprar más bombas lacrimógenas, armamento antidisturbio, eh, darle bonos a la policía en ese aspecto, Hace unos días nomás hemos visto que ha entregado millones más al Congreso como para pasarle la mano, darle el dinero que Pedro Castillo en algo pudo redistribuir para la prensa hegemónica, ¿no? Dado la prensa de provincia, ya le ha vuelto a dar y con más dinero todavía. Entonces, Manuela, tú con todas las personas que has podido conversar, analizar tú misma, ¿no? Con experiencia familiar, profesional, política, ¿qué nos puedes decir sobre este fenómeno ahora en el 2023, no? que sucede este tipo de régimen en un país supuestamente como el Perú, con más de 200 años de república. Es lamentable, este pavel es lamentable porque deja por los suelos la imagen de la mujer peruana, pero contrario a eso y para satisfacción de miles y miles de ciudadanos, tenemos a una Yanet Navarro, tenemos a diversas miles de mujeres anónimas que están luchando contra esta dictadura, que viste el color de la traición, ese color amarillo que está claramente vinculada a la historia de Dina Boluarte. El amarillo por historia y por conocimiento se, eh, está íntimamente vinculado al color de la traición. Terno amarillo, agenda amarilla. Y esa es la historia de Dina Boluarte, que no solamente es traidora, sino asesina, asesina del pueblo, asesina de aquellos peruanos que salieron a reclamar legítimamente su derecho a respetar su voto, su elección, su protesta política. Y era indignante escuchar en sus sendos mensajes de esta miserable decir, no sé qué piden, no sé. Piden agua, luz, desagüe. No, señora. Señora, discúlpenme, no la debo de llamar. Esta miserable mujer, preguntar eso era ofensivo. Escucharla hablar en un lenguaje tan sublime, en un idioma tan bello como es el quechua, era ofensivo a nuestros hermanos peruanos el llamar revoltosos, el llamar y que están vinculados a la minería ilegal, el confabularse con malos elementos de la Policía Nacional y del Ejército peruano para masacrar al pueblo, es vergonzoso, vergonzante y realmente censurable. Yo creo de que sí saludamos a todos los países, amigos, que se están solidarizando con nuestra patria, Saludar a todos los hermanos en el mundo que se están solidarizando con nuestros hermanos peruanos en el exterior y que todos los días, bajo diversas formas, Pavel. Yo he visto mujeres llorando, haciendo polladas, actividades, rifas, trabajando peruanos en el exterior a los cuales les expreso el mayor de mis reconocimientos y respeto. Lo que yo hago es nada en comparación a lo que anónimamente están haciendo miles de peruanos en el exterior para soportar a los miles de compatriotas que están protestando, que han caído heridos, que han perdido a sus familiares que están tras las rejas, que están pasando momentos de angustia, dolor y desesperación producto de la mano asesina de esta Dina Boluarte. Yo creo que es un golpe a las miles de mujeres que estamos en nuestra patria y que estamos fuera de nuestra patria. Ustedes saben que la mayor cantidad de población, el 51.4% en el Perú son mujeres. Entonces entenderás seguramente, Pavel, cómo nos sentimos las mujeres. Y eso hace que nos ratifiquemos desde el espacio y rol que nos toque desempeñar, ratificarnos en nuestra convicción de arrinconar a esta miserable asesina, de arrinconar a este nefasto Congreso que lo único que está legislando es a favor de ellos y de sus intereses, de arrinconar a esta derecha que ha logrado capturar el poder político en el ejecutivo legislativo, el judicial, en el ministerio público y en todo el sistema, en las fuerzas armadas, en el, en el aspecto de los medios de comunicación nefastos, miserables, que hacen juego a esta derecha asesina y que silencian la verdad. Entonces los peruanos de a pie que tienen dignidad, que tienen coraje, que tienen memoria y que tienen valentía, sí ratificamos, creo, desde el rol, vuelvo a decir que nos toque desempeñar, a seguir arrinconando a esta miserable hasta que se vaya, hasta que se vaya, se vaya porque no se puede soportar tener al frente de la primera magistratura a una mujer sin las condiciones mínimas exigidas moralmente hablando. Bien, yo no, no, no podría agregar nada más, este Manuel, en ese aspecto. Eh, ahora preguntarte sobre el tema de los supuestos defensores del presidente Castillo, o por lo menos el círculo de confianza ¿no? del presidente. Como mencionas, es hasta por un tema de estrategia, el hecho de, de exactamente qué pasó, cómo pasó el 7 de diciembre, bueno, va a tener que, vamos a tener que esperar un poco. Pero eh, de todas maneras se han dado pues algunas muestras para muchos peruanos de oportunismo, en relación, por ejemplo, al primer ministro de Justicia y Derechos Humanos que tuvo el presidente Castillo, ¿no? que es Aníbal Torres Vázquez, que de una u otra manera también siempre le, le planteaba que se aleje de, de las posturas de la bancada de Perú Libre, no que planteaba también eh, no, no cambiar la constitución, sino dentro de la misma buscar ¿no? este, mejoras, y luego asumió el, eh, la presidencia del Consejo de Ministros Aníbal Torres hasta unos días hasta unas semanas antes de, de, del 7 de diciembre no o sea pasó Aníbal Torres de ser el Ministro de Justicia Derechos, y Derechos Humanos a ser el Premier luego a retirarse a dejar a Bexi Chávez que tiene una, un contacto bastante directo seguir siendo asesor de la PCM y pasa lo del 7 de diciembre Hace una semana, poco menos, justamente en una entrevista que, que Anaí Durán le dio ¿no? dentro de su programa, él mencionaba de que había mucha posibilidad de que fuera candidato, si es que el pueblo así lo, lo, lo pidiera. ¿no? Esto ha desatado muchísimas críticas, ha, ha generado que hayan miles, miles y miles de peruanos militantes ¿no? que lo vean como, como el gran problema, como el causante. Eh, del encierro y secuestro a Pedro Castillo, a él junto con Bexi Chávez, ¿no? Entonces, queríamos escuchar tu, tu opinión en, en respecto a ellos dos, y si hay en general otros más, ¿no? Porque no fueron los únicos, diversos ministros saltaron del barco, con, eh, abogados que tenía él se fueron, lo dejaron solo, lo aislaron, las bancadas, ¿no? Para, para no, no, no personalizar esto, ¿no? Si ¿no? En general, estamos hablando del círculo de, de supuesto apoyo, las bancadas, hay más bancadas, de los 104 votos para su... Para, para que lo derroquen al presidente, porque esto involucraba, o sea, sí o sí, el que votó a favor de la vacancia de Pedro Castillo, era vacancia y a la vez también encierro, porque lo estaban acusando de rebelión y conspiración, y a la vez también era directamente asumir que Ina Boluarte iba a tener el poder. Estamos hablando de seis congresistas de Perú Libre, que votaron a favor de que Pedro Castillo esté encerrado, tres se abstuvieron, no bueno, tres en contra. Eh, luego también estuvieron del bloque magisterial, que supuestamente el bloque magisterial había surgido porque eh, decían ellos que Perú Libre no lo dejaba avanzar, no lo dejaba trabajar, entonces ellos sí apoyaban directamente a Pedro Castillo. De los diez que fueron, o que son hasta ahora el, el bloque magisterial, tres votaron para que Pedro Castillo sea encerrado. Uno nomás votó en contra. Bueno, y lo mismo de los otros partidos de izquierda, Perú Democrático, ¿no? Ahí incluyendo así Gribasán, ¿no? Perú Bicentenario, el que desarrollo en fin. Entonces, ¿Cómo, cómo, ¿Qué puedes mencionar de ellos, no Aníbal Torres, Bexi Chávez, bueno. los ministros, el, las bancadas de izquierda? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo visualizas tú ese, ese aspecto? En política no solamente hay que tener un discurso, sino hay que ser coherentes entre tu discurso y tu práctica, Pavel. Siempre lo he señalado. Y por eso permíteme que yo sí lea el nombre de los traidores traidores de la izquierda, traidores de aquellos que han llegado con voto de la izquierda. Porque a los congresistas de la derecha, esos miserables, no se les puede pedir nada. Ellos tienen su propia agenda, su propio juego, sus propios intereses. A ellos no les podemos pedir nada. Sus intereses de ellos no son los nuestros. Nuestros intereses no son su agenda de ellos. Por eso yo siempre he señalado, si es que de alguien me olvido, me aclaras y yo, si no, los seguidores, les pido las disculpas. Pero yo tengo el nombre de algunos acá. Jorge Martí Corena Mendoza, para mí, de Perú Bicentenario, es un traidor. Víctor Cutipa. Perú Bicentenario, otro traidor. Luis Camiche Morante, Perú Democrático, otro traidor. María Agüero Gutiérrez, Perú Libre, traidora. Alex Flores Ramírez, Perú Libre, traidor. Américo González Castillo, Perú Libre, traidor. Abel Camp Perú Libre, traidor. Waldemar Cerrón Rojas, hermano de Vladimir, Perú Libre, traidor. Flavio Cruz Mamani, Perú Libre, traidor. Alex Paredes González, bloque magisterial, traidor. Elizabeth Medina Hermosilla, bloque magisterial, traidora. Edgar Tello Monte, bloque magisterial, traidor. Ruth Luque Ibarra, cambio democrático, juntos por el Perú, traidora. Edgar Raimundo Mercado, cambio democrático, juntos por el Perú, traidor. Cindy Bazán Narro, cambio democrático, juntos por el Perú, traidora. Heidi Juárez Calle, no agrupados, otra traidora. Esos son los votos que han traicionado al pueblo al votar a favor de la vacancia. Esos señores nunca más deben de tener un cargo. Nunca más un cargo de elección popular. Hay que ser no solamente radicales al decir el nombre y exigir sanción para ellos. De igual manera me parece a mí absolutamente reprochable que un momento en el que todavía no terminamos de enterrar a nuestros muertos, en el que todavía la población sigue protestando, no solamente el sur, sino muchos peruanos, con sus propios mecanismos de protesta, se esté hablando en este momento de proceso de elecciones. Se esté actuando con cálculo electoral politiquero. Señores, sabemos que todas las organizaciones políticas están ya haciendo... Y señalando, barajando nombres que entre ellos tenemos a Aníbal Torres, tenemos a otros más, pero no es posible, es una falta de respeto para la población que está no con la, con la sangre en el ojo, no, está protestando legítimamente ante una dictadura, ante una miserable que ha masacrado al pueblo. Y no se puede poner como prioridad una agenda de proceso de elecciones. Si a eso nos lleva a la derecha, tendremos que afrontar ese momento, pero no este, no lo propiciemos, no lo generemos. Yo creo que esa es responsabilidad de aquellos peruanos que tenemos una línea de opinión y que podemos influir en alguien o en algunos. Es una responsabilidad histórica. Cierto que todos aquellos que están dentro de una organización política, con o sin cargo, tienen aspiraciones normales, naturales y no reprochables. Pero por respeto a esa población que ha estado enfrentando y afrontando dignamente a esta dictadura, no se puede, pues, señores. No se puede estar conversando ni trayendo al debate un proceso no le hagamos juego a la derecha no le hagamos juego a la derecha si eso será será otro momento político pero en este creo que hay que poner las líneas bien claras sabemos señores de que esa es la agenda de fuerza popular de renovación popular de avanza país y cómo es posible que congresistas que no solamente han votado a favor de la vacancia, sino que están haciéndole juego desde sus diversas bancadas, orientando y alentando a la población a ello. Yo creo de que eso se deba censurar y se deba no solamente tratar desde estos espacios en no debatirlos, porque no le podemos hacer juego a quienes... Están actuando con cálculo político. Y eso no solamente se ve en el Congreso y a través de personajes públicos, Pavel, también se está viendo a través de otros personajes que, muy sutilmente, muy hábilmente, pero quien tiene lectura política y sabe algo de política, no nos equivocamos. Sabemos que están dando ya algunos pasitos para entrar en el escenario político, agrapándose de alguna agenda que es eh, manejado en los medios. Y eso también hay que saberlos identificar. Entre ellos tenemos muchos oportunistas arribistas, traidores, y también muchos de la derecha que hoy están con lenguaje popular, lenguaje del pueblo, como siempre lo han hecho, el lenguaje de la izquierda, para llegar a un estamento de poder, y desde ahí traicionar vilmente a la población peruana. Hay que identificarlos, hay que desenmascararlos y hay que apartarlos. Bien, sí, Manuela, contundente. Ahora bien, la defensa que está teniendo el presidente Castillo, repito, lamentablemente, ¿no? Es, acá se ha agotado todas las instancias. Yo, sinceramente, el lenguaje jurídico, digamos, ¿no? Eh, no lo conozco tal cual. Entonces, felizmente preguntando a algunos eh, abogados, a algunos doctores, incluyendo a, al doctor Guillermo Libera Díaz, por ejemplo, al doctor Víctor Bautista del, del Canal Ecos Latinos, este, entre otros, no los que estuvieron primero con Pedro Castillo también, este, Ronald Atencio, el profesor el abogado también, que fue, eh, que junto con Noblecía estaban en un momento, estuvieron con la defensa, me dice: Mira, Pavel, cada uno con sus palabras, ¿no? Aquí en el Perú. La suerte está echada, fue la palabra. Ya se, ya se agotaron todas las instancias que se podían. Ya se apeló, se volvió a apelar, se hizo, se presentó esto, el otro no se puede. Por, ese, por el lado, digamos, ¿no? este judicial, está en las calles. Nunca se ha pedido permiso para cambiar la historia. Siempre todo cambio, todo proceso de transformación en Europa, en África, en Asia, en América, en el Perú. Ha tenido que darse con luchas, ¿no? por ese lado. Pero está el otro aspecto que es el, el lado internacional. Y en ese lado internacional, justamente están dos grandes, de por lo menos el derecho, ¿no? Uno de ellos es Zafaroni y su discípulo Guido Crocchato, argentinos ambos. Y bueno, ellos están ahora dando la lucha, ¿no? Están presentando los documentos, haciendo los llamados a nivel eh, de gobernantes internacionales. Han estado en Roma, el hermano Wilmer Domínguez ha cubierto parte de, de toda esta gira en Italia, por ejemplo. Entonces, eh, en ese aspecto, ¿cómo, ¿cómo ves este trabajo? ¿Piensas que va a dar resultados? ¿Piensas de que, bueno, hay que hacer algo, a ver qué pasa, pero no, no, no va a llegar a, a buen puerto? Según tu análisis, ¿no? ¿Cómo ves el tema con esta defensa internacional? Bien ha señalado de que en escenarios como este la historia no solamente del Perú, del mundo, está, hay que batallarla en dos escenarios, lo jurídico y las luchas del pueblo. Yo le tengo mucho más fe a las luchas del pueblo, particularmente le tengo mucho más fe al hecho de que la gente caliente las calles, ahora caliente las redes, ciertamente hay que replegarse un poco pero replegarse para tomar fuerza, para salir con mucho más brío, con mucho más contundencia, con mucho más fuerza desde todos los espacios para hacer que esta dictadura salga eh, del de, de, de gobierno, salga de los espacios de poder. Yo creo en ello, pero no se puede desmerecer el lado jurídico, juega su papel a nivel nacional Sí, pues, hay que reconocer eh, un sistema de justicia que responde a claros intereses de poderes fácticos ¿Qué podemos esperar. Donde se mueven al compás del dinero. En una justicia donde tenemos a una miserable criminal al frente y manipulada por una de las organizaciones mafiosas como la es de Fuerza Popular, ¿dónde está Keiko Fujimori? Con todos los indicios graves ...de pertenecer a una mafia criminal. ¿Dónde está Luciana León? ¿Por qué no estuvo preso ni un día Kuchiski? ¿Dónde están esos traidores de Ollante y Toledo? O sea, no seamos ingenuos, amigos. Aquí, aquí la justicia tiene color. En el Perú tiene color. Y la justicia responde a los blancos... ...y la ponen con guantes de seda. Para el pobre, para el desplazado... Para ese, ese campesino, para ese estudiante, para esa madre casa, ahí sí funciona con celeridad un sistema de justicia podrido, corrupto, que podemos esperar si ahí al frente tenemos Patricia Benavides, es sinónimo de sistema de justicia en nuestra patria. Y con eso creo que se dice mucho. A nivel internacional se le están jugando. Se le están jugando no solamente los que han mencionado como Crosato y Zaffaroni, están muchos otros abogados como Robles, en su momento Gamarra, Noblecilla y todos aquellos que están apostando o han apostado por la defensa. Yo creo que no podemos desmerecer cada quien en su espacio está asumiendo ese rol que le pone la historia del Perú y la historia del mundo, esto va a sentar precedentes. Pero yo sí también tendría que invocar desde este espacio, que es muy, muy sintonizado, de Pavel Yachay. Invocarle al presidente de la República, Pedro Castillo, a que sea firme en sus decisiones, a que demuestre autoridad y que diga quién es su vocero familiar, quién es su vocero político y quiénes son sus representantes legales. No se puede estar en la mañana diciendo es tal o cual y a media mañana diciendo es tal o cual. Eso le quita seriedad, eso crea inestabilidad, eso crea confrontación, enfrentamientos innecesarios en un momento en el que todos con un solo puño, con una sola bandera deberíamos estar articulados. No se puede repetir en ningún nivel aquello que vivimos desde Palacio de Gobierno. No se puede. Señores, algo tenemos que haber aprendido. Y se tiene que ser coherentes. Y en este escenario van a haber muchos que van a sacar partido en todos los niveles, en todos los niveles, no solamente en lo político, en lo jurídico, en lo laboral, en lo mediático, en lo económico. Y señores, no es momento de generar esos... Frentes internos, cuando ya tenemos frentes externos a los cuales hay que combatir. Y nuestros reales opositores, enemigos, es la derecha. Internamente tenemos que cuestionarnos, pero estas veleidades y no cosas serias generan lastimosamente um, confrontación interna. Yo creo y saludo cada uno de los abogados que se le están jugando por el presidente por sus eh, seguidores, por el pueblo que sin ser seguidor de Pedro Castillo se une en eh, homenaje, en solidaridad a los tantos muertos que nos está dejando esta dictadura. Hay muchos que no han votado por Castillo, hay muchos que no estaban de acuerdo con Castillo, pero que sienten la necesidad moral e histórica de ponerse del lado del pueblo. Entonces hay que ser coherentes para articularnos, unirnos al margen de pequeñas, grandes discrepancias, unirnos sobre puntos coincidentes y ponernos sobre encima de los intereses, poner por encima los intereses sagrados de nuestra patria y de poner los intereses personales, electoreros, económicos, políticos, familiares o laborales. Yo creo de que por ahí pasan las cosas. Bien. Emanuela, bueno, suscribo cada una de, de tus palabras. Creo que ha sido también un, un, buena, un buenos puntos como para, para cerrar, por lo menos en lo referente pues al, al análisis político, habría muchísimo más que, que analizar, que ver, como mencionas, por ejemplo, el papel del Ministerio Público, ¿no? Cómo juega el papel de la prensa hegemónica también, uno por uno, cuál ha sido su devenir los últimos, los últimos meses. En general, eh, muchísimas gracias. Pero previamente quería igual mencionar el papel y el trabajo, y que nos hables un poco igual, ¿no? Eh, con el tema de la, de la prensa alternativa eh, y tu programa como tal. Solo por, por mencionar un, un ejemplo, para todos los que estén viendo la transmisión y lo vean después, eh, la profesora Janet Navarro fue secuestrada, capturada y encerrada por el gobierno de Ina Boluarte, bueno, por este régimen neofascista de Ina Boluarte, hace unas semanas porque se le encontró 1.900 soles o casi 1.900 soles. Esa junta que se había hecho, la hermana es de Apuríma, de Apurí, había sido para poder apoyar mínimamente en algo eh, a los hermanos heridos, con perdigones, a los hermanos heridos, las protestas y marchas. ¿no? Y hemos visto cómo hace nomás una semana el, el joven... Eh, Rosalino Flores, Cusqueño, luego de agonizar semanas y semanas por los más de 30 perdigones de plomo, falleció. Hace un par de días otro hermano también, no, este, el hermano de, de Puno también, el también lo mismo. Entonces es lógico pues de que el mismo pueblo busque la manera de hacer una colecta, hacer una junta y de una u otra manera eh, puedas salvarse a sí mismo, ¿no? por eso decimos solo el pueblo solo el pueblo ahí incluso también está el doctor Wilfredo Robles, está la hermana Yanek Navarro, que por, por el trabajo que han hecho ahí en las calles, por la movilización y por el aspecto legal, se pudo, pudo salir en libertad. Ojo que no es que le hayan quitado los cargos, o sea, igual le va a seguir siendo investigado, igual van a seguir fregándole y todo lo demás, pero por lo menos ya no dentro de la, de la cárcel o de un penal, ¿no? Entonces, les digo esto porque, por ejemplo, esto ha pasado el domingo, o el sábado, perdón, el sábado, y en el caso de Manuela, ya ha podido entrevistarla, ¿no? entonces eso es un trabajo también, justamente lo queremos quería mencionar por ello, ¿no? Aquí está ¿no? la libertad de la profesora, eh, toda una, una, una, la entrevista que le ha hecho, a tanto la abogada Yanek Marín, de la, de la profesora, y a la misma profesora. Esto es de hace unas horas, nada más. Eh, yo, ahora yo, en la tarde, voy a sentarme tranquilo, escuchar y por ahí sacar algún, algún fragmento, probablemente, para compartirlo. Pero ahí está, ¿no? Entonces, esto es lo que la hermana Manuela Bastías con el equipo que ella tiene, ¿no? Con los, los que trabajan juntos en todo Cambia Noticias, ha podido tener para todo el Perú, ¿no? Las declaraciones de la profesora Yanek Navarro, las declaraciones de la abogada Yanek Marín. Y bueno, pues acá también quería compartirles. Este, este es el, el canal como tal, ¿no? Aquí está. Yo ya estoy suscrito, ¿no? Con la campanita activada, ¿cómo se dice? Bueno, pues... Como les repetía, ¿no? Por ejemplo, ha tenido una entrevista, este, Manuela, con, con Aníbal Torres, ahí pueden analizar con los hermanos de la hora popular, eh, con la ex asistenta de Dina Boluarte, que está dando mucho que hablar, también catedrática profesora, y diferentes este, personajes o personalidades, ¿no? Está Lugo mir por ejemplo, el, el periodista de la República también, está Wilfredo Robles, ¿no? el abogado, el doctor Hugo Salinas. Y bueno, en fin, ahí pueden ustedes este, visualizar, profundizar, ver, tiene una gran cantidad de, de información, entrevistas exclusivas. Así que, justo queríamos preguntarte sobre eso y lo que nos puedas comentar, qué tal el, el trabajo, eh, los entrevistados, los, las dificultades tal vez, eh, el hecho de que estamos expuestos a que nos, nos quieran hackear, nos quieran eh, tumbar las cuentas, la denuncian, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es todo ello, Manuela? Mira, Pavel, este, vuelvo a decirte, para mí es una pasión hacer esto de este prensa alternativa con mucha responsabilidad, con mucha vocación de servicio, con muchas limitaciones naturales de hacer prensa para el Perú o para otros lugares de, del mundo donde están los peruanos desde Europa. Entenderás que yo... Tengo un trabajo acá, soy asistenta social en, en el ámbito sanitario, cumplo un horario de trabajo. Y bueno, luego llegar y hacer y poner el, al contacto a los entrevistados es satisfactorio, es conectarse con nuestra patria, es hacer que las fronteras no sean un obstáculo para acercarnos al Perú para decirnos estamos aportando los sentimos compatriotas nos hemos eh, alejado de nuestra patria físicamente pero emocional, psicológica y moralmente estamos con ustedes. Ese es el sentido creo que de miles y miles de peruanos que estamos fuera del Perú que cuando hemos salido de nuestra patria no hemos renunciado a nuestra condición de ciudadanos. Tenemos que hacer activismo político, siempre lo he señalado una de las formas que tiene de organizarse los peruanos en el exterior Déjame decirte, Pavel, es a través de las asociaciones. Yo saludo que de un tiempo esta parte ahora se estén organizando a través de organizaciones políticas, con claro perfil político, y eso es bueno. Eso es bueno porque le da una dinámica diversa a la realidad y al insertarse a los peruanos en los diversos países de acogida. Tiene un plus, tiene un valor agregado. Es conectarse a nuestra realidad, es retomar nuestras raíces, es retomar nuestra cultura, es acercarnos conociendo realidad nacional, actual, vigente, por muy dolorosa que esta fuese. Es abordar temas que nunca antes se abordó en nuestra patria, como es el tema el tema de cancillería, el rol de los peruanos en el exterior, la, las remesas económicas y una serie de temas que ojalá haya momentos para conversarlos. Pero vuelvo a decirte, lo hago con, mucho, con mucha pasión, es un legado que mi padre nos ha dejado, él ya no existe, murió muy joven. Eh, es un legado al apellido y es una responsabilidad. Eh, sí, hay algunos momentos en que eh, el no hacer, eh, en el momento que se señala por, por omisiones ajenas a nuestra voluntad, hace que los propios seguidores digan, ¿qué pasó? Ya se fue con la derecha. O si entrevistas a uno que no es del agrado de los seguidores, Manuela, ¿qué pasó? Te vendiste a tal, te vendiste a cual, te me caíste, Manuela. O si entrevistas a determinadas personas que coinciden con este momento de dolor, de identificación, también es saber sintonizar y lecturar a la población, eso es básico. Pero este todo esto nos deja también un, un gran mensaje, un gran mensaje, Pave, de que hay que recobrar eso que se ha perdido en todos los niveles, en todos los estamentos, la capacidad de dialogar alturadamente, aún con el opositor, dialogar como piedra fundamental de una democracia que está tan venida menos en nuestra patria, dialogar, discrepar, Inclusive discrepar, pero con altura, con argumentos, con argumentos válidos, sin insultos, sin bajezas. Yo creo que ese es el rol fundamental que nos toca a los comunicadores de prensa alternativa, que tenemos que seguir haciendo incidencia. Confío en que este momento duro en nuestra patria va a pasar, pero nosotros sigamos haciendo incidencia. Y, y bueno, nuestra solidaridad de los peruanos en el exterior con tu persona, que sabemos que está siendo también eh, reglado, perseguido, como muchos otros eh, canales alternativos, pero ha sido evidente y claro la persecución a tu persona, porque justamente tienes una lectura clara de los hechos y eres frontal. Y en, todos los aspectos de la vida, así se quede uno sola. Yo siempre digo, Manuela es como el águila, no se arrastra. Prefiero estar sola que ser arrastrada. No, señores, yo hablo clarito porque Manuela no tiene rabo de paja, ni le debo nada a nadie, absolutamente a nadie. Así es que eh, soy frontal y seguramente eso tiene muchos detractores, pero también algunos pocos seguidores en todo cambio. Bien, Manuela, muchísimas gracias. ¿eh? Muchísimas gracias y bueno, seguimos pues en, en la lucha. Gracias, Pavel, gracias a todos tus oyentes y seguidores, siempre a disposición tuya. Bien. Muy bien, hermanos, entonces fue eh, las declaraciones de Manuela Bastidas del canal Todo Cambia. Saquen sus conclusiones, analícenlo, ya saben que tenemos esta posibilidad de retroceder, de volver a escuchar, de volver a sintonizar. Sin nada más que decir, entonces estamos pues en comunicación y nos vemos próximamente. Sobre el pueblo, salva al pueblo.